Buenas tardes, mi gente latina. Aquí estamos con Evelyn. Evelyn, Evelyn te saludo. Saludo, FisiMás. ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Todo bien. bien? ¿Cómo te activa. sientes? ¿Cómo te sientes? Siempre bien. activa. Oiga, una chica, una madre, guarda cómo está de fuerte. Mira, una madre. La trajimos sí. para, a, para hacer este entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos, ¿Vamos, a, hacer ahora? vamos a, a Vamos a trabajar hoy las piernas, interno de la pierna, y vamos a trabajar un poco las pompas, sobre el glúteo mayor, el glúteo menor. Traje cinco ejercicios. Cinco, Pablo dejar no no no yo sé que tú eres una persona fuerte este ejercicio lo recomiendo para las personas que están iniciando si tú a casa nunca has hecho esto lo puedes hacer sin, peso, peso. sin no, peso No, hoy lo, hoy lo vamos a hacer hoy, lo vamos, a hacer hoy lo vamos a hacer con peso ¿Eh? ¿Está, bien? está bien lo importante bien. es que tú sientas el ejercicio se se sienta. el ejercicio si te sientes cansada te para si puedes con más inicia. seguimos, seguimos no seguimos. muy bien perfecto eh, vamos a hacer un pequeño eh, calentamiento. Vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad. Nuestro cuerpo, así le enviamos la información a nuestro cuerpo. Yo nuestro. Sigo. Sí, qué movimiento. Mira el movimiento de caderas. Cadera. Muévelo, muévelo. Suavemente. <ríe> sí, suavemente. Ahora. Cambio lado. Cambio lado, cambio lado. ¿Sí? Perfecto. Bajo, bajo un poquito, bajo. Salgo. Bajo, bajo, bajo. Arriba, arriba, arriba. Oiga, yo aquí Abajo. estoy mezclando el español con el italiano. Pablo, Esta lección no es, es esto, español para todas para toda mi gente. Latinoamérica, Latinoamérica, todo, todos, todo el mundo. Muy bien, cruzo, bajo lentamente hasta donde yo pueda. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo. Perfecto, cambio. ¿Por qué te tiembas las piernas, Evelyn? ¿Qué cosas has hecho? Ah, ¿Qué he hecho? Dime la verdad. Entrenar, ¿qué más? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Mueve un poquito los pies. Mueve, mueve, mueve. Todos estos movimientos nos sirven para enviar la información a nuestro cerebro. cerebro. Cerebro, que vamos a hacer actividad física y entonces así nuestro cuerpo se prepara. Mueve un poquito los, los brazos. Oiga, ¡Evelyn! La, los moscos nos están escomiendo Estamos aquí, ¿no? Estamos muy buenos, Pablo. <ríe> ay, ay, me lo olvidé. Perdóname si no traje el, el producto para los moscos, pero bueno. <ríe> a ver, sí, está. ya vamos, okay. a hacer. vamos a iniciar con... Nosotros ya corrimos. Ya corrimos. Pero yo sé acá. que tú que estás a casa no has corrido todavía. Vamos a hacer eh, un, un pequeño calentamiento. Vamos a hacer 30 saltos del jumping ya o salto del payaso. ¿Qué es eso? Mírame, salto del payaso. Mírame, mírame solamente. Cierro abro, cierro, un poquito de coordinación, vamos a iniciar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, 8, 8 9, 9 en 10 uh, uh, uh. Siente, el, batido, el batido cardíaco sale ¿no? <risa> sale, sale, <risa> aquí la sangre se pone Evelyn, puedes tomar un poquito de, de, de hidrátate porque ahora sí. después no hay, mo Entonces, no paramos, no paramos no hombre me mata hoy, no, no, no, no, que te va a matar a usted, Soy una mujer fuerte y preparada estos ejercicios los recomiendo para todo el mundo, todo el mundo, hoy lo hacemos con peso, Mujeres lo que queremos, si tú no, no tienes el peso, inicia sin, sin, peso, sin peso, sin peso, todos empezamos así, ¿no? Ah, igual. bueno, ok, traje mi mancuerna, mi mancuerna, si tú no hay un mancuerna, puedes coger las la confesiones de, de, de agua, de la de de ok, nuestro primo ejercicio, mírame, mírame, sí, que te, sí, barro, claro. te doy un poquito la espalda, pero tú me mira, vamos a hacer avanzada, adelante, Yeah. avanza adelante, míralo aquí, avanza adelante, adelante, bajo, es, espalda siempre derecha, mira, derecha, parezco un, un motociclista. Adelante, atrás, atrás. Okay. Continuo, siempre continuo. Uno, decido. Dos. Tres, sí. lentamente. Cuatro. Cinco. cinco con, seis, seis muy bien, muy bien. Siete. 7 7 8 8 8 8 1 en 9 9 9 9 última última última no. última diez. última 10 10 10 recuérdate siempre la vida nos, nos pide de más si queremos mejorar y andar siempre adelante mejorar esta, esta me sale mejor. Muy lado. bien, cambio, vamos a cambiar de lado, cambio de lado, cambio Para de lado. Vuelta, cambio, se damos la vuelta, damos la vueltecita. Ok, se va, se va. Sí, sí, adelante. Baja, baja, baja, baja. Uno, atrás, atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, la misma pierna. Dos, tres, atrás. Cuatro, cinco, atrás, atrás. Seis, bien grande, adelante. Siete, ocho. 9. 10. Ok, perfecto. Una pequeña pausa. Eh, no me bote el peso. No me lo bote no me lo bote, No me lo bote. Ok, muy bien. Esto lo vamos a repetir dos veces, dos veces. Para la gente que está iniciando lo puede hacer dos veces. Antes sin peso. Ok, perfecto. Repósate 40 segundos. Evelyn, ¿cómo te sientes? Un poquito se siente, ¿no? Ahora, Evelyn, este movimiento vamos a hacerlo más grande. No corto. Bien grande, bien grande, bien grande. Derecha, derecha. Uno. Y atrás. Ok. Ahora lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de frente. De frente, de frente, de frente. De frente, así nos ve la gente. <ríe> ¿Doblas aquí? Siempre con el peso. Siempre con el peso, siempre con el peso. Hoy, hoy, hoy es peso. Ok. Vamos a irnos. Vamos a irnos con. Con la izquierda, ustedes van con la derecha. Izquierda. Ok, ok. Uno, atrás, atrás. Dos, tres, cuatro, cinco, atrás. Seis, siete, ocho, nueve, diez, dos más, dos más, dos más. Una, una más. Ok, perfecto. La última es siempre la más madrugada ¿Tú por qué me bajas el peso chica? No me lo bajes Cambio de pierna Cambio de pierna Te vas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve okay. Diez Dos más Una más Dos más Dos más ¡Una más, una más! Bueno. Ok. La vida siempre nos pide de más. Siempre, siempre, siempre. Este juez que tú haces de más va a marcar la diferencia. Ninguno te regala ni un Ok, ya, una Estamos pequeña una pequeña pausa. Ahora, nuestro próximo ejercicio. Lo voy a hacer. Tú te reposas. Tú, lo, tú, tú te reposas, yo lo hago sin peso, después le, le metemos el peso. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Pies. A la medida de los hombros. Bajo. Sí. Bajo. Ahora. Abro, abro, abro. Acá, acá. Ok, perfecto. Bajo, nuevamente. Siempre con la misma pierna, con la misma, con la misma. Muy bien. Bajo. Siempre con la misma. Muy bien. Vamos a meterle el peso, el peso, el peso. Ah, Estela, solo una prueba. Una prueba, porque así la señora María, Claudia, Estela, lo hace. Son mis invitadas, miren, las que nos están viendo. ¿Sí? Ok, perfecto. El peso lo puedes coger así, como tú quieras. ¿Cómo cogerlo tú? Lo puedes coger así. okay cogerlo así. Ok. Pies así a, la, a, la, a, la, a la medida de los hombros. Que, el, que, la, que la rodilla no pase la punta de los de los zapatos, de, de, los, de, los, de los pies, mira vamos a bajar, abro, uno abro, abro, abro, abro. Dos. nuevamente dos, última vez tres, bajo, bajo. cuatro cinco seis siete ocho 9, última, abro, abro, en 10, perfecto, bajo el peso, bajo el peso, una pequeña pausa, ¿Sí? de lado. cambiamos de lado, sí, porque si no queda una <risa> más, grande, una más <risa> grande que la otra, siempre debemos buscar el equilibrio, el balance, si tú comes mucho te hace daño, si bebes mucho te hace daño, si trabajas mucho te hace daño, todo hace daño, todo con la, todo con, con Exageración. Descansaste ya mucho. Descansé mucho. Descansé mucho. Ok. Mira, mira. Vamos a bajar. A plus, plus. Vamos a bajar. Bajo. Okay. Abro, abro, abro. Uno. Dos. Dos. Tres. Uno cuatro. Más. Uno más. Cinco. 6 7 8 abro 9 uh, último último uh, último seis, último 10 perfecto okay. abajo yo creo que no lo hice bien ahora lo repetimos okay. estos ejercicios todo lo puedes hacer sin peso no te preocupes si no tienes el peso ¿Se siente un poquito, no? Un poquito. Hidrátate. Toma agua, lo que tú quieras. Ah. Esta mujer baila mucho reggaetón, vea. <ríe> reggaetón de todo, no salsa. Hay que llevarla para Colombia ¿Vale? para que baile vallenatos. vallenatos. No, para la salsa necesito me sirve un bailarín. No, no ¿Algún bailarín? <ríe> yo no bailo salsa, yo bailo, yo bailo reggaetón o no vallenato. <risas> ok, perfecto. Vamos a hacerlo nuevamente, nuevamente. Ahora. Ahora va a ser más pesado. Vamos a hacer 20. Vamos a hacer una, dos, vamos a alternarlo. El mismo, simplemente hago una y cambio de pierna. Ok, ok, tú todos conmigo. Todos conmigo. Ven el peso como tú quieras. Así como si fuera el niño, el, niño, el novio, lo que sea. Pero prende como tú quieras. El novio. Ok, ok. Sí, sí, muy bien, se va. Uno, abro. Dos. No, espera, dos, sí, perfecto. Tres, al lado. Cuatro. Okay. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. En diez. Once. 12 13 ah, 13 13 13 Espérate espérate Baja. 14 okay. al frente al frente 15 a este lado 16 Pablo, no. Espérate Pablo que me perdí ah, ella se perdió ella se perdió vencé al novio y viste Concéntrate Concéntrate nos quedan faltando 6 más 6 6 más 6 más espérate. Concéntrate ben. Concéntrate Concéntrate, ok, seis. Sí. Vamos al frente normal. Uno, abro de lado. Dos, tres, cuatro, cinco, más, cinco más. Seis, siete, ocho, nueve, última. De frente, de frente, de frente. Ok, perfecto. Uh. Bien, concentrado. Bien, mucha concentración. Siete. Mucha concentración. Si mucha Importante la concentración. Mañana sentirás estos ejercicios que te harán así, mira. ¡Pablo! Tenemos que hacer otro video, Evelyn. Estás invitada al canal. Traeme una amiga o un amigo. El marido, el novio, lo que tú quieras, pero aquí nos entrenamos todos. Muy bien, muy bien. ¡Victoria! Ok, tú descansa. El próximo ejercicio Bien. se llama el peso muerto. Tú me miras cómo lo voy a hacer. Tú me miras, mira. Tú, peso muerto. Prendo el peso con una mano, con las dos, como tú quieras. Vamos a hacer esto. De Espalda derecha. ¿Te sigo o te miro? Mírame, mírame primero. Arriba y bajo. Nuevamente. Tra abajo. Ok, ya, Evelyn Eres espesa. Evelyn. Eh, Cuídate más cerca de mí, más cerca, que yo no hago daño. Ok, vamos a hacerlo. ¿Tanto? Doce veces, doce veces, lentamente Lentamente, el peso muerto, espalda siempre derecha, mira Ok, baja Baja, cinco veces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 8 9, 9 10 2 más 2 más 2 más 1 más 1 más ah, me, me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo 1 2 3 se siente no? Sí, se siente cable la energía explota explota la energía Ok, Evelyn, tú reposa, lo vamos a repetir nuevamente. Nuevamente. Eh, y después de este hacemos otros ejercicios, otro ejercicio, otro más, y terminamos con el día de hoy. No, no quiero que tú te, te canses o te muera el primer día, porque estos ejercicios continuos. gente latina que nos guarda desde Italia, Japón, todas partes del mundo nos están guardando en YouTube como difícil y Más. Todo lo que tú haces hoy, mañana se verá. Por pues si no, mírenme a mí no, no, 20 años. En todos lados? 20 bien. años que me estoy entrenando, mira. 20 años. ¿Cuántos años tengo? Adivinen. Un par de meses y miren. Ahora que lo conocí, después les muestro. Muy bien. Muy bien, vamos a hacerlo nuevamente, nuevamente. Vamos a hacerlo de frente, de frente, de frente. Acércate un poquito más a mí, acércate, acércate, acércate, ok, el peso muerto, el peso muerto, ok, acércate a mí, acércate a mí como dice <ríe> la canción, un poquito. un poquito, muy bien, muy bien, okay. se va, se va, Vamos. se va, bajo? uno, dos, tres, oiga, qué movimiento, ¿no? Qué coordinaciones, cuatro, cinco, 6 7 8 9 10 el movimiento 11 12 me quedo me quedo 1 2 y 3 perfecto estos pesos no los queremos ver más basta peso adiós adiós esto pesa, eh, Pablo. Sí, sí, sí. ahí. Oye, bota. ¿Se siente? Se siente, se siente que viene diciembre. <risa> falta poco. Evelyn, acércate a la cámara y la gente te quiere ver. Evelyn, una nueva amiga mía que le gusta entrenar. Miren esas piernas que tiene. Las piernas mías sembran, sembran piernas de pollo. <risa> ¿Para qué? A ver. <risa> pollo, Tiene más piernas ellas que yo. Debo mejorar, debo mejorar, Desacable. despacio, despacio. Evelyn, ¿cómo te sientes? ¿cansada o cansada? Cansada. Ya me hizo correr por toda esta montaña, esta cima. Sí, sí, sí. Y yo le digo, bueno, el entrenamiento no solo es, pero... Vamos a terminar con nuestro último ejercicio. Estos ejercicios que nosotros hicimos, los repetimos dos veces. Pero tú a casa lo haces tres y cuatro veces. Claro, porque si quieres mejorar no es solamente haciéndolo una vez cuatro, cuatro cinco veces. veces a la semana? ¿Cuántas veces a la semana? Me has hecho una buena pregunta Tres tres, tres veces para iniciar Yo soy de los que digo, es mejor hacer poco Pero bien, bien y, y muy a largo plazo Porque yo veo gente que se entrena todos los días Y después a los cinco meses ya no quiere seguir En cambio, si tú entrenas dos, dos o tres veces a la semana Lo puedes hacer por un año Y vas a ver grandes resultados Evelyn Prende la, la banda elástica, el último ejercicio con la banda elástica, vamos a, fare, vamos a hacer sentadilla Jan, saltando, saltando, saltando, squat Jan, ¿cómo es? Ah, prepárate, mira que tú eres capaz. Oiga, yo me emociono, me emociono, perdónenme la gente latina. A mí me asusta. Te asusto. Ok, vealo vamos a hacerlo primero de frente y después lo hacemos de lado, de lado. Así. Importante. Que la rodilla no pase en la punta de los pies Mira, a la, a la a igual medida de, lo, de los de los, de los los hombros ¿Qué vamos a hacer? Guárdame, mírame, mírame Mírame Bajo Brazos adelante, adelante Tipo Ronaldo Uno, bajo Tras, bajo okay. Sigo Sigo, con, abre un poquito, abre un poquito más Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate chicas, esfuérzate Ok. Ahí. Muy bien, abajo, ok, salgo Uno, bajo, bajo, bajo sin Dos. Sin detenerte 3, abierto, 4, baja, baja, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, no me, me quedo, me quedo, ok, mira, mira, mira lo que vamos a hacer, abro, 1, 2, abro, 2, continúa, 1, Dos, continúa. Dos. Al, al medio. Uno. Me quedo. Uno. Dos. Tres. Oiga, ¿Ah? estuvo duro, eh. ¿no? Eso este no era así, Pablo. Hicimos una. Lo modificamos. Vamos a hacerlo la última vez. Okay. Y, y después por el día de hoy. Yo creo que es suficiente, ¿no? ¿Es suficiente. Suficiente por el día de hoy. Tómate, tengo? tómate el líquido ahí. Bueno, no, estoy bien. Yo no estoy bien. A mí los ejercicios de mujer me hacen me hacen sudar Lo asustan ok, ya he vamos a hacerlo de lado párate aquí, párate aquí párate aquí, párate aquí, eso muy bien muy bien muy bien okay. cuántos son? son 15 después bajo y camino a la derecha a la izquierda después, dos veces y dos veces, después en la mitad me quedo 30 segundos aquí. siempre abierto Siempre sí, abierto. Derechita a derechita. Y sí, por Ronaldo, sí. Ronaldo. Bajo, bajo. Uno, bajo. Dos, tres, cuatro, salta a Cinco, seis, seis, seis siete, diez, ocho, diez, nueve, diez, once, doce, trece, bajo. Catorce, quince, bajo, bajo, alto, Camino. Uno. Dos, tres, vuelvo. Uno, dos, tres. En medio. Uno. No, me quedo. Ah, ah. Uno. ¡Oh, dos, tres. Ah. Uh. Por el día de hoy. Quisimo. Terminamos. No te olvides de hacer estiramiento. Tres. Importante, importante el estrecho, Y no quedamos un poquito como robocó, duro. Soy, estoy muy contento porque Evelyn hizo este entrenamiento conmigo. Así así como como él lo, lo hizo, tú también lo puedes hacer. Gracias, Evelyn. El gracias saludo. y Pablo. Uno. La energía explode. explota. Explota. Explota. <risa> explota. Explota. Gracias, gracias, gracias. Si tú todavía no te has inscrito al canal, inscríbete a eso. De corazón, Pablo. Evelyn, saludo a la gente. Saluda. Un besote. A todos. A todos. Chao, adiós.